bien vamos a echar un vistazo al formato dentro de la hoja de cálculo formato de las celdas entonces vamos a empezar por los diferentes tipos de alineaciones tenemos aquí nueve celdas donde hay nueve números y vamos a establecer una alineación diferente para cada una de las celdas podemos tener una alineación tanto en vertical como horizontal. Vamos a hacer es ponerlas en un sitio aquí, donde nada, no tengamos nada, hacemos las celdas un poquito más altas, bien, y vamos a poner las celdas de arriba en la parte superior, para lo cual nos vamos a venir aquí y tenemos en el formato de las celdas la alineación tenemos tanto horizontal como vertical el predeterminado es en la parte de abajo, entonces podemos ponerlo en la parte de arriba este de aquí en formato de celdas lo vamos a poner en la parte central y este de aquí abajo lo vamos a dejar como estaba. estas celdas las vamos a poner a la izquierda estas de aquí las vamos a centrar y estas las vamos a dejar como están en la parte de la derecha entonces tenemos en esta celda en la parte superior izquierda en la parte superior centrado parte superior derecha en medio a la izquierda en medio centrado en medio a la derecha y abajo a la izquierda, abajo centrado y abajo a la derecha ahora lo que vamos a hacer es darle color a las celdas, en formato de celdas también tenemos la posibilidad de ponerle bordes seleccionamos el estilo del borde que queremos utilizar y el color del borde que queremos utilizar y lo aplicamos donde queremos que aparezca nos fijamos que tenemos este el borde, los dos bordes laterales seleccionados y entonces si yo ahora cambio el color ¿vale? únicamente cambia para las celdas que están seleccionadas así tal vez se vea más claro tenemos un borde de cinco puntos de color rojo en los laterales y uno doble de color verde en la parte superior e inferior incluso vamos a hacer que otro borde sea distinto en la parte central aceptamos entonces tenemos de todas las celdas que teníamos seleccionadas en la parte superior e inferior aparecen los bordes verdes a derecha e izquierda los rojos y en la parte intermedia entre las celdas aparecen los bordes grises de la misma forma lo que vamos a hacer es en formato de celdas en la opción de fondo Vamos a poner un color de fondo para todas las celdas. Así quedaría las celdas de diferentes colores. Podríamos coger, por ejemplo, con el control pulsado, seleccionar varias celdas y, y cambiarles el, el fondo a las celdas que hemos seleccionado. Vamos a poner de color azul. Entonces tendríamos de diferente color las celdas que teníamos seleccionadas podemos seleccionar diferentes celdas con el control pulsado y el formato que apliquemos a todas las celdas que estén seleccionadas se la aplican a todas a la vez bien, echemos un vistazo a lo que pone aquí qué es lo que ocurre si tenemos un texto que ocupa eh, diferentes celdas, tenemos aquí ahora mismo 4, 5 o 6 celdas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 celdas que están ocupadas por un texto. Podemos querer que el texto ocupe una sola celda. En formato de celdas tenemos la opción de eh, aquí ajustar el texto, con lo cual el texto estará dentro de una sola celda, se ha hecho más alta para que ocupe solo una celda. O lo que podemos querer es que este texto se vea como si fuera un párrafo en varias celdas. Por ejemplo, aquí podemos combinar estas celdas, ahí está la opción. Y ahora, pues, ¿qué ocurre? Pues que se sigue saliendo por la parte de la derecha. ¿Vale? Combinamos las celdas. Aquí aparece una especie de flechita que nos indica que hay más texto que continúa. Volvemos a repetir la acción de antes, ajustamos el texto automáticamente y ya tenemos que el, el texto se ve dentro de la celda como si fuera un párrafo. Muy bien, aquí me he escrito un poco la guía de lo que tengo que decir. Número con formato de moneda. Pues si tenemos un valor numérico, pues queremos que se vea como si fuera una moneda no es necesario que escribamos nosotros nada sino que le damos aquí a este formato supongamos que 4,5 pues le doy al formato de moneda y ya automáticamente aparece con dos decimales y con el símbolo en este caso de la moneda del sistema operativo que estamos utilizando que es el euro si queremos un número con varios decimales voy a escribir por ejemplo 6 y queremos que este número tenga varios decimales, podemos ¿vale? aumentar el número de decimales que tenemos o disminuirlo ¿vale? o desde el formato de celdas podemos establecer el número de decimales que queramos que tenga este número de la misma forma desde aquí también podemos establecer el formato de moneda ¿vale? incluso podemos hacer que los números negativos aparezcan en rojo o que no se diferencien entre negativo y positivo ¿Vale? también tenemos la posibilidad de establecer un formato para las fechas escribimos el formato fecha de esta forma y podemos hacer que se vea la fecha de esta otra forma fijaros que aquí aparece el código que va a indicarle a la hoja de cálculo cómo tiene que mostrar la fecha que hayamos elegido lo mismo ocurre para las horas ¿Vale? vamos, a, vamos a dejarlo mejor con este aspecto ¿Vale? Bien. qué es lo que ocurre cuando hemos puesto una fecha pues en este caso es, la fecha es muy larga entonces nos aparece esas almohadillas hacemos más ancha la columna y ahora vemos la fecha completa nos hubiera un error es simplemente que el texto no entra completamente muy bien, ya hemos visto cómo se da colores en las celdas, cómo se pueden aplicar los bordes, cómo se establecen las diferentes alineaciones hemos visto números con diferentes decimales y vamos a echar un vistazo a esto mismo pero utilizando el Google Drive lo estamos haciendo en el en el LibreOffice o en el OpenOffice, en Google Drive también podemos hacer lo mismo Podemos hacer que para diferentes, para diferentes eh, celdas tengamos diferentes alineaciones. Aquí en este caso las tenemos en ¿vale? la barra de herramientas de formato. Entonces ahí tenemos centradas a la izquierda. Aquí podemos establecer que la alineación sea superior. Esta será la, la centrada. Muy bien. Para los bordes, tenemos la posibilidad de poner bordes desde aquí. ¿Vale? Seleccionar el tipo de, de color y el estilo del borde. Evidentemente, eh, los estilos y los colores están algo más limitados que lo que veíamos con anterioridad. En, en una aplicación que esté instalada local pero bueno esto tampoco tiene que ser mayor problema bien y luego también tenemos los colores de las celdas Ahí podemos establecer diferentes colores con el control pulsado podemos seleccionar varias celdas y podemos establecer diferentes colores para las diferentes celdas. Bien, eh, como comentábamos antes, podemos o bien aquí, en el caso en que queramos tener todo el texto que ocupa una celda, podemos ajustarlo de esa forma. Y si lo que queríamos es tener varias celdas que ocupen, eh, digamos que varias celdas se comporten como una sola, tenemos aquí la opción de combinar. Y si combinamos igual a la redundancia de las dos formas, podemos combinar varias celdas y ajustar el texto para que se vean como un párrafo. Antes veíamos eh, lo de las monedas. Vamos a hacer lo mismo aquí. Aparece el formato de número ¿vale? científico y aquí aparece el financiero moneda. También podemos establecer que aparezcan más o menos decimales ¿Vale? vamos a de decimales o lo disminuimos podemos hacer que esto sea un porcentaje esto aparece aquí también hay más formatos ¿vale? para fechas y horas aparecen aquí aquí aparecen los diferentes formatos para fechas y horas muy bien. Bordes de alineaciones, colores celdas, diferentes alineaciones. Pues con respecto a las, al aspecto de, de las celdas, el formato de las celdas, ya es una cuestión de gusto de cada uno. Pues esto es todo.